Buenos días, hoy os traigo un vídeo sobre mis productos que tengo de Tarte. Decir que Tarte envía desde la propia página web directamente a, a, a todo el mundo, de tal manera podéis comprar, lo único que sí que es verdad que los gastos de envío son un poco caros. Y aquí os enseño algunos de los, sus productos más vendidos. Para empezar, eh, los correctores. Este es el de maracuyá, que no es tan famoso como el Sepan tape. Decir que los dos son waterproof y cobertura alta. Eh, contra menos cantidad echéis eh, mejor, porque menos eh, se cuarteará y quedará mejor. Con lo que si tenéis una agujera oscura, os recomiendo un corrector de alta cobertura para poder echar una mínima cantidad y no echar más. Eh, si me tuviera que quedar con uno me gusta más el de Shep and Tape, pero sí que es verdad que este está muy bien. Y si no podéis acceder a comprar mmm, que viajéis a Estados Unidos o Canadá y podéis comprar mmm, alguno y este no esté porque solo se vende en Ulta o desde la propia página web, el de Maracuyá, este está muy bien y funciona muy bien. Otro de sus productos es el labial, eh, esta es una mini talla que me vino con ipsy abajo os dejo todos los eh, enlaces a los posts y, y en, cada, en cada post sale toda la información mm, el color es muy bonito pero sí que es de mm, para mí es un poco seco de los que he probado es un poco seco, sí que lo notas en el labio al cabo de un rato no transfiere pero sí que lo notas más pesado que otros Luego esta paleta, que es la Tarte Church Pro To Go, es muy bonita. Tiene tres colores metalizados y tres mates. Pigmenta muy bien. Y a continuación os pondré un, una foto con, con todos los swatches. Después de la paleta, este pack, que mmm, va muy bien por el valor que tiene. Puedes probar dos mini tallas y si luego te gusta, pues siempre puedes comprar el tamaño más grande. Pero como yo tengo tantos iluminadores, realmente con la mini talla mmm, me van a, a durar muchísimo. Este es uno de los más vendidos, que es el Hotel Hay Raced. Abajo os dejo toda la información y es este tono aquí. Y el iluminador es el Expose Highlight. Y como veis contiene 2,2 gramos. Y es este tono aquí. A continuación os dejo una foto con, con los swatches de los productos. este pack el último producto que tengo que enseñaros es la paleta de Tarte eh, Make Believe in Yourself que es una paleta todo de colores muy metalizados y es son estos colores de aquí a continuación os dejaré una foto donde se ve mejor decir que los colores son preciosos muy pigmentados tiene una Sombra mate Que es esta marrón de aquí Y el resto son Como pigmentos prensados Quedan muy luminosos Y no pierden nada de color No son polvorientos Y realmente la paleta es increíble No para usar sola Pero sí con otras paletas que todas tenemos Y este es el complemento perfecto A esas paletas De todos los productos Realmente mis favoritos Sin dudarlo son los correctores la paleta y, y el iluminador el labial es el único que no me ha gustado todos los demás realmente sí que os recomiendo que los compréis a continuación os dejo la foto de los swatches de, de esta paleta y eh, los enlaces de interés abajo si os gusta, darle deditos arriba y suscribiros al canal. Si tenéis alguna pregunta, ponérmelo en comentarios y sin duda os responderé. Y espero que os haya gustado el vídeo. Para acabar el vídeo, os dejo un vídeo grabado en en Sephora de, de Canadá, donde está todo el stand de Tarte y podéis ver algunos mmm, de los productos que he enseñado y más productos que tienen en la línea. Así que aquí os dejo el vídeo y espero que os haya gustado.